Hola a todos, soy Luis Felipe y estoy de vuelta. Hoy quiero contarles de nuevo un poco sobre el implante coclear porque resulta que buscando en YouTube encontré un video súper interesante, súper didáctico hecho por una, un brasileño que parece que es un diseñador de modelo web en 3D que se llama Maduro Castro. Eh, en, esta, en este video podemos ver más o menos lo que me hicieron a mí, como les explicaba en el capítulo anterior, el tema del implante coclear, que es fácil ser tanto acá, que tiene una parte interna y una externa. El video se centra específicamente en la parte interna, pero creo que es súper didáctico y es súper bueno para que lo vean y para que entiendan más o menos la cirugía a la que me sometí. Como les explicaba, no es una cirugía como eh, de alto impacto, o sea, eh, agresiva, sino más bien es una... Cirugía que es lenta en el proceso porque requiere de mucha precisión para trabajar en ella. Veamos el video. Como les explicaba, la cirugía es realmente poco invasiva. Más bien requiere de una alta precisión, por lo que la cirugía es bastante larga. La mía duró casi 4 horas. Pero la verdad es que la cirugía en sí misma es bastante sencilla. En el postoperatorio hay poco dolor. Más que nada son mareos producto de la intervención. Que se produce en el oído medio, el cual afecta directamente el equilibrio. Por lo tanto, la sensación de mareos y náuseas es bastante frecuente, pero dentro de lo normal. O sea que debemos esperar a que nuestro cuerpo vuelva a su punto de equilibrio. Finalmente, después de la cirugía, solo queda esperar que la incisión cicatrice y la inflamación de la zona baje, volviendo a su normalidad. Y entre 4 a 6 semanas después, vendrá la colocación externa del implante coclar y por ende su encendido y con esto comenzaríamos con las correspondientes calibraciones y controles cada tres meses el primer año, cada seis meses el segundo y una vez al año desde el tercer año en adelante. Espero que les haya encantado el video, es súper interesante, súper didáctico, eso es básicamente lo que me hicieron a mí con esto se viene más adelante el encendido del implante solamente, yo ya estoy en la recta final. Y bueno, nuevamente los invito, a, si tienen alguna duda, a escribir sus comentarios, cualquier tema que quieran hablar, cosas que podamos conversar la próxima vez. Estoy encantado, les voy a estar respondiendo todo. Que estén muy bien, nos vemos. Chao.